Estaba pescando y no la vi. No vi la ola. Pues esto te ha salvado la vida, amigo. Me ha salvado la vida. Gracias. En Canarias, casi 200 personas sufren accidentes en el mar cada año. De ellas, 56 mueren.